Sano. Voy a intentar disimular un poquito con el sombrero de Camboy a ver si así se me ve algo mejor cara. Que pase que no. Bueno, pues hoy toca eh, un temita así latino, guays que se llama el cumbanchero. Eh, se me ocurrió toqueteando la de The Rights of Man porque tiene una postura ahí en una escala de sol y tiene una postura parecida. Y digo, bueno, pues a partir de aquí que se me está ocurriendo y me se sí ocurrió el tema así. Y bueno, pues eh, ahí lo dejo. Eh, como tengo ahora mismo una demo del tablet para Mac, he podido sacar una, una medio tabulatura. Solamente puedo guardar hasta 16 compases, pero en este caso solamente vamos a usar 4 o 5 compases, con lo cual tampoco me hace falta mucho más. Bueno, venga, no me enrollo más. Os dejo aquí con mi carita. ¡Qué guapo soy, hostia! Eso es más o menos. Bueno, pues, como decía, es, es sencillito. Eh, no sé yo si ponerlo en, el, en la parte de intermedio-bajo o incluso eh, básico-alto, vale porque es básicamente una escala de sol. Lo único, si le damos velocidad, pues evidentemente ya es más difícil. Bueno, pues lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a empezar eh, con la cuerda así al aire. Le vamos a dar con el índice. Y ahora vamos a repiquetear, vamos a darle siete veces con la cuerda, en la cuerda segunda eh, en, pulsada en el, séptimo, en el quinto traste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora al llegar al séptimo meto la primera en el quinto traste repito si quiero hay una cosa que llaman Separación de notas que en vez de, en vez de dejar pulsado, voy como levantando de manera que, que, el, que, el, que el sonido no queda, eh, digamos, sostenido. De, quiero decir esto: ¿vale? En vez de se, las notas suenan más separadas, más articuladas haciendo esto de las dos maneras, lo puedo hacer. Incluso puedo hacer una de una manera y otra de otra, y ahora. y bueno y lo que viene a continuación es una escala de sol mayor que es la relativa o sea perdón sirve también para, para mi menor que porque es la misma escala entonces lo que hago es y ahora hago y ahora todo esto que he hecho al final es todo single string Yo lo hago un poquito más limpio. Eh, puedo poner así. O creo que queda. Tengo que hacer menos movimientos si simplemente dejo esta postura puesta. Esto ¿vale? es como si estuviera, pusi pusiendo, estuviera pusiendo. Como si estuviera poniendo un, un, un la menor típico de guitarra, ¿vale? De guitarra de iglesia, pero en el traste quinto. Y hago. De aquí es single string total, ¿vale? Esto no he movido nada y ahora ya es cuando empiezo a mover ¿vale? Esta es una opción. La otra opción es la opción single string, que estoy aquí abajo Perdón Es como si estuviera aquí esta postura, ¿os acordáis de esto que hemos puesto aquí? ¿Vale? Pues si lo pongo aquí, esto es mi menor. No toco esta cuerda, toco estas tres solo y es mi menor, de hecho equivale igual que al de la guitarra, menos la cuerda tercera. La cuerda tercera, la cuerda primera, hostia. Entonces hago. Y ahora todo single string. creo y ahora esto sí es más difícil pero tiene como una sonoridad más, más interesante